Wilhelm Brito, director provincial de deportes, favoreció la medida dispuesta por el Pleno de la Junta Central Electoral que impide a los aspirantes a cargos electivos, a los partidos y agrupaciones políticas realizar actividades proselentistas antes de tiempo con miras a las elecciones del 2020. Realmente eh, era de tiempo, la verdad que sí, hay que ser honesto, eh, creo que faltan de un año y piquito para oficialmente, aunque oficialmente es tres meses antes, pero los partidos ya un año antes están en la calle, un año antes puede justificarse, pero en este momento creo que ha de tiempo. Además, eh, eh, hay que decir también que, que aunque la Junta Electoral puso eso y planteó esa situación, en estos momentos y, y analizándolo es eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, incondicional, de esta manera al pueblo eh, hay que darle su descanso, eh, yo creo realmente que la gente necesita eh, estar en estos momentos en otra situación que no sea en campaña. Además se refirió a la encuesta realizada por el Centro Económico del Silvao que otorga una ventaja de 7 puntos al ex candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, ante el ex presidente Leonel Fernández en la preferencia presidencial para las elecciones del 2020. Mira, permíteme reírme. Realmente eh, el candidato opositor, eh, de una manera desesperada, como él sabe que los números... En las últimas encuestas no le están dando ninguna encuesta. Esa encuesta de, de, de Santiago eh, es dirigida por, por él y entonces es como una zatreía, eh, pone los números como ellos quieran, pero realmente eso es un adefecio. Realmente eh, siete puntos, eso eso ni pensarlo. EGNTN, tiene su noticiero regional, Robinson Blanco.